Soy la doctora Angélica Jiménez Rosales, autora del artículo Los Retos Actuales en la Ingeniería de Proteínas y el propósito de este video es dar una breve introducción al artículo. Comenzaré por mencionar que las proteínas son biomoléculas que llevan a cabo funciones cruciales en los seres vivos, no solo como parte de la maquinaria metabólica, por así decirlo sino también como receptores celulares, agentes transportadores de moléculas, componentes inmunológicos, hormonales y estructurales. Una de las funciones más características es la desempeñada por las llamadas enzimas y se refiere a la catálisis de reacciones biológicas. Es decir, logran que reacciones químicas que pueden tomar años sin llevarse a cabo, aceleren su velocidad de reacción a una que es compatible con la vida. Estas características atraen el interés del hombre para aplicarlas en diferentes procesos biotecnológicos para la producción de diversos productos. No obstante, las enzimas requieren de condiciones físicas y químicas muy específicas para actuar y que muchas veces son limitantes para su aplicación. Por ello, la ciencia ha buscado modificar proteínas con la finalidad de adaptar y optimizar su actividad a otras condiciones. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla, ya que la estructura de una proteína tiene diversos niveles de complejidad. La razón es que las proteínas se conforman por aminoácidos y esto se van uniendo en una secuencia específica que varía de proteína a proteína. Esto se conoce como estructura primaria. La orientación en el espacio de los aminoácidos genera las llamadas hélice alfa o láminas beta, principalmente, y se conocen como la estructura secundaria. El siguiente nivel en la estructura terciaria involucra el plegamiento y la disposición en el espacio de todos los aminoácidos y sus grupos funcionales, y que son determinantes de la interacción química altamente selectiva con sus diversos ligandos, por lo tanto es la responsable de esa actividad biológica. Finalmente, la estructura cuaternaria se refiere a la asociación de diferentes cadenas con determinada estructura terciaria en una unidad funcional. Al manipular la secuencia de una proteína a través de mutaciones genéticas en su gen codificante, es posible modificar la estructura de la proteína para que esta presente una nueva actividad. Sin embargo, la mayor parte de las veces, los cambios ocasionan una pérdida de la actividad, dado que no es posible predecir de manera exacta cómo afectará el su plegamiento. Aunque este es un problema de gran complejidad, para resolverlo se han tenido importantes avances en muchas herramientas en las que han intervenido nuevas técnicas de análisis instrumental, algoritmos computacionales y técnicas de manipulación genética. Derivado de ello, la manipulación de proteínas se ha abordado principalmente con dos vertientes, que son por un lado el diseño racional y por el otro la evolución dirigida, ambas diferentes pero no mutuamente excluyentes. En el texto que les presento se describen los planteamientos anteriores de una manera simplificada para un lector con conocimientos básicos de bioquímica, así como se puntualizan un par de ejemplos sobre estos dos enfoques en la modificación de proteínas. Espero que el texto sea de su interés y les permita una mejor comprensión de los retos que actualmente se abordan en la GDE de proteínas. Gracias.